Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el S20 Ultra, que además es 5G. No sabemos si va a llegar esta versión al país, pues dado que no tenemos 5G, pero vamos a ver lo que tiene dentro de la caja. Como pueden ver, el Zoom de 100X es lo primero que salta a la vista. Es un teléfono supremamente hermoso, recuerden que tiene versiones de 128 GB y expandibles hasta 1.5 terabytes vía micro sd. además cuenta con 12 gigabytes de RAM o sea, para hacer de todo tradicionalmente Samsung suele darnos sorpresas y vamos a ver si este es el mismo caso aquí está la herramienta para mover la SD, la SIM y demás y fíjense viene el case o sea no sólo la documentación de inicio rápido que es muy importante en varios idiomas sino que también viene un case que está a la altura de la situación precisamente para no dañar este diseño que seguramente los ingenieros de Samsung pensaron muchísimo para incluir un tipo de cámaras tan potentes para llegar hasta 100x de zoom ahora en nuestra región el enchufe es plano, no se preocupen. En Colombia puntualmente va a llegar la versión que necesitamos, pero vale la pena resaltar que tiene super charge o carga ultra rápida. Vamos a ver qué otras sorpresas existen acá en la caja. Aquí vamos a sacar los goodies, que están muy bien empacados. Y acá sentimos unas siliconas, quiere decir que los audífonos están incluidos muchos seguramente van a decir oiga pero no hay entrada o jack de audífono no importa es usb c y seguramente aquí nos vamos a encontrar o bien el cable usb c están también empacado carga rápida recuerden de usb c a usb c y aquí encontramos los tan anhelados audífonos que no todos los fabricantes suelen incluir y además tienen sonido AKG. Bueno amigos, después de haber hecho este pequeño desorden, quedamos a la espera de hacer un review un poco más detallado que tendremos próximamente en Texcetera.com.